El profe reparte la lectura entre los y las estudiantes. Vamos nosotros a leer esa lectura, ¿verdad?, respetando los signos de puntuación, respetando, ¿verdad?, eh, las, las preguntas. Me gustaría que uno de ustedes inicie la lectura y después le conceda el deseo de leer a otro compañero. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Su nombre, maestro? Roberto. Entonces, ¿su nombre? Walter. Walter inicia la lectura, ¿verdad? Entonces, donde él un párrafo y dice él, in, eh, invito al profesor Roberto que continúe la lectura. Y Roberto, pues, invito a tal que continúe la lectura. Para que todos sí, para que todos participemos. El viaje. Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos para que se detuviera. Invito a mi amigo, el profesor Roberto, que continúe la lectura. Indias bruta, dijo el chofer, como si es caballo el que voy manejando. Las mujeres discutieron el precio de la llevada con el conductor. Al fin treparo. Invito al profesor Alejandro Iglesias. Las, los niñas y niños continúan invitando el uno al otro a leer un párrafo hasta finalizar la lectura. Luego, la, el profe, lee la lectura en voz alta y las y los niños y niñas siguen con la vista. El viaje. Fernando Centeno Zapata. Al pasar el vehículo. Dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos. A ver, muchachos, ¿qué relación existe la lectura con la lámina y con el vocabulario que tenemos? ¿Existe o no existe relación? Existe, ¿verdad? ¿Qué, podemos, ¿qué significa la palabra yagual? La, el profe pregunta a los niñas y niños que expliquen, una por una, las palabras del vocabulario desconocido en la pizarra. Nosotros, para, para trabajar bien la lectura, debemos de trabajar con el vocabulario. Existen dos tipos de significado, según el contexto que estamos leyendo y según el diccionario. Me decía él, está el significado de base ¿Qué es el significado que tenemos en el diccionario? Pero también existe el significado según el contexto, según la lectura. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar bien con los niños. Porque ¿qué? ¿Quién me dice qué es la palabra marimba? Eh, eh, marimba es un instrumento musical, ¿verdad? Es un instrumento musical. Pero si lo adecuamos a la lectura, ¿qué es marimba? Un conjunto, de Un conjunto de personas que van allí es una marimba, como cuando a nosotros que van juntos, ¿verdad? Muy bien. Las, los, niños, niñas explican el vocabulario según el significado en el diccionario y según el contexto de la lectura. Nosotros a los niños tenemos que darle todo el vocabulario nuevo. Porque decía algo muy importante un, un maestro, los niños no entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos primero el vocabulario que está en la lectura. Aquí, en esta lectura, hay valores. Hay valores como negativos y hay valores positivos ¿qué valores positivos hay en la lectura? las, los, niños niñas mencionan los valores positivos y negativos que encuentran en la lectura nosotros a nuestro estudiante todo eso le debemos de enseñar en la lectura para que la lectura además de que sea él tenga, sea agradable para leerla él tenga un hábito para la lectura diaria. De todas estas palabras, yo quisiera que ustedes me seleccionen, me identifiquen, ¿cuáles son sustantivos? Las, los, niños, niñas pasan en orden y colocan los sustantivos en la columna correspondiente. Gallina, ¿qué sustantivo es? Común, ¿verdad? Pero al niño no hay que decirle. Común. ¿Pero por qué es común? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Es un sustantivo común. Porque, ¿verdad? Sabemos que los sustantivos comunes son los que nombran a, a la especie, a los animales de su propia especie, a cosas, ¿verdad? Y se escriben con letra minúsculas. La... El profe explica los diferentes tipos de sustantivos a las niñas y los niños. Los sustantivos, perro, gallina, cipotes, vieja, vehículo, tropa y marimba. ¿Qué me dicen ustedes de la palabra vieja? ¿Qué cosa es un verbo? ¿Será un adjetivo o sustantivo? En eso debemos de tener cuidado con los estudiantes, porque en la lectura es un adjetivo calificativo, porque está calificando cómo era la señora. Una señora vieja dice, ¿verdad? Las, los, niños y niñas pasan uno por uno a la pizarra, buscan los adjetivos y los colocan en la columna correspondiente. ¿Qué me dicen de la palabra arrullador? ¿Será verbo? Fíjense bien según el, el, como, la lectura. Ah, es, un es un adjetivo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, muchachos.